UADC informa. Vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila modificó su calendario escolar en las fechas de exámenes de admisión. Para licenciatura y posgrado serán el 4 de julio y para bachillerato el 11 de julio. Los resultados se brindarán en el mismo mes de julio. Además, por continuar con la emergencia sanitaria se iniciaron clases el 20 de abril y como último día de clases será el 19 de junio. Estas fechas serán susceptibles a cambio en función de lo que determinen las autoridades correspondientes sobre la emergencia sanitaria nacional y su desarrollo. La Facultad de Sistemas Unidad Saltillo apoya a la sociedad civil y al sector salud trabajando en el diseño y manufactura de mascarillas protectoras, cajas de acrílico y respiradores para personal del sector salud que atiende a pacientes con COVID-19. Se trabaja a través de las impresoras 3D y de los laboratorios de ingeniería industrial, de electrónica y de diseño y prototipado. Los diseños se elaboran gracias a la comunidad de Innovation Makers que en plataformas digitales están compartiendo sus prototipos y a la ejecución de un grupo de maestros de la facultad liderados por su director Ravindranat Galvanji. En coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, en la Facultad de Medicina Unidad Torreón se instaló el Centro Drive-Thru para la toma de muestras del COVID-19. Este centro permitirá atender a la población que presente síntomas del coronavirus como fiebre, tos, dolor faríngeo. Los pacientes con previa cita a través del teléfono 871-747-0005 dejarán sus datos completos y se les asignará una hora para que se tomen las muestras en el coche. El personal que participa forma parte de los laboratorios certificados para detectar el COVID-19 y de la Secretaría de Salud del Estado. Internacionalización la Universidad Autónoma de Coahuila participará en el Congreso Bianual Latin Food 2020, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, Ameca AC. El Congreso incluirá conferencias por destacados investigadores nacionales e internacionales, así como sesiones orales y de pósters en la que los autores presentarán sus trabajos de investigación en distintas áreas, como la conservación de alimentos y biotecnología alimentaria. Se realizará del 11 al 13 de noviembre de 2020 en la ciudad de Puebla. Calidad Académica. Con el fin de proporcionar nuevas herramientas de aprendizaje a los docentes, la Universidad Autónoma de Coahuila invita al curso-taller Aula Invertida, del 9 al 11 de junio de 2020 en la Unidad Torreón. El término Aula Invertida corresponde a un modelo pedagógico con enfoque integral y constructivista que pretende aumentar el compromiso y la comprensión de los contenidos curriculares por parte de los estudiantes. El registro para asistencia ya está disponible en la página www.guadec.mx, diagonal eventos, diagonal aula invertida, diagonal punto. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.